Muy buenas a todos. Hoy vamos a improvisar un poquito. Sí, sí, sí. Sí, yo sigo el cauce del río. Aquí estoy pasando frío, sí, aquí tengo los pinchos al lado. Yo soy como un monstruo que está al lado, soy el demonio. Yo llevo ticonio, ya verás que vengo aquí el insomnio. No te dejo dormir por las noches, soy una pesadilla. Ya verás, ayer te hice una tortilla de patatas. Así que rica que estaba, ya verás que te salgo aquí. Soy como Calatrava, te construyo una obra arquitectónica y yo te traigo aquí la. Para única ah, construcción Yo aquí lo hago en la canción Ya verás que te estoy asustando con mi careta Esta es la persona, no es paleta Está bastante informado Y aquí está el ave al lado Soy como la muchacha del lado La vecina del cuarto de estar Ya verás que vengo aquí a molestar Y al final te vas a estresar todo lo que yo te traiga Ya verás que este tío baila Baila el son de la música fúnebre Ya verás que traigo un cofre Yo te traigo la pompa fúnebre Y aquí este es un hombre libre ya verás que traigo aquí con los pinchos, yo estoy aquí, yo te hincho como si fuera una pelota de playa Y al final este vaya, vaya, se va de un lado para otro, se le olvida, ya verás que vengo aquí con esta movida Soy como una piedra que no puedes mover Y al final tu corazón voy a corromper la luz de una farola, este no ha venido a contarte trolas. Yo vengo aquí caminando y al final una historia estoy contando. Yo te traigo soy, de cuenta cuentos. No soy el abuelo, tengo a la gente contentos. Más bien los tengo asustados debajo de la cama te salen shadows, te salen sombras debajo de la cama Y al final pues este tío se derrama por toda la habitación Todo ensangrentado sin compasión Más bien compasión de asesinar y al final te va a asustar No vas a poder con el miedo que tienes y aquí este tío pues al final te entretiene, te entretiene tus peores pesadillas, al final el tío se hace sentadillas, corriendo de un lado para otro, es un potro desbocado, ya verás que vengo aquí, la he clavado. Y al final se vuela este ángel alado, este ángel helado, más bien, un ángel alado, ¿Sí? con él. El bueno al lado. Bueno, pues nada, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya parecido bastante gracioso y bueno, pues ha quedado parado el vídeo, da igual, no pasa nada. Pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Venga, hasta luego.